¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de... Pues nada más y nada menos que... Super serie Aventuras del Laberinto eh, ¿Cómo se van? Eh, hace un tiempo de, de verdad... Perdón por esto, pero... Dejé de grabar con el voz porque literalmente no se escuchaba No se escuchaba Hacía todo lo posible, pero... En serio... No se escuchaba, de hecho todavía tengo pendiente un... Un video de... ¿Por qué tengo sí. un host de lente? Ni idea. Eh, a ver... Eh, yo no sé por qué... No podía literalmente... Hablar, o sea, no podía... No se escuchaba nada de lo que decían, entonces, pues, lo intenté arreglar y pues aquí estoy, pero, a ver, está raro, porque, o sea, eso jamás me había pasado, y, pues, no quiero que me vuelva a pasar, a ver, según yo, quiero hacerme una nueva casa, ¿ok? ¿Y cómo la voy a hacer? No tengo ni idea Vamos a hacer esto Enseña de barra Se va a hacer ver Vale Pero Ya lo no va a hacer ver Ok eh, Lo que vamos a hacer Vamos a hacer una pequeña construcción Ahorita actualmente no sé qué hacer Ok Algo se si me ocurrirá y por cierto, vamos a quitar esto. Ya subí mi ¿no? texturas personalizadas para esta super serie Así ¿no? no se que nada, de hecho, cada vez más y se está acercando más el final de esta hermosa serie. Ok, no sé qué hacer para el final. Mm, pero ya queda cerca mm, no sé sinceramente qué es subir qué hacer a se me va a correr así que yo mientras yo por aquí otra vez yo por aquí me quedo y voy a dormir vale bueno, amanezca, comenzamos con la casa. Ya que amaneció, <risa> literalmente, así fácil, vamos a comenzar con esto de la casa. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni la más remota idea. Pero por aquí, algo se me va a ocurrir. A ver. Según esto, necesito graba. Aprovechando que aquí tengo graba. Para cuando no sé que no no no no lo da. Cuando no es como no no sé como para hacerme enojar. Y cuando no enojar. no no no no no no no no Literalmente, ¡Oh! Dios mío, paciencia por favor, a ver, a ver, vamos a hacer esto bien y... solo solo voy a poner un site de resto. Vale, nos vamos por aquí, ya que tranquilamente, ¿Y ¿dónde comenzamos a hacer la casa? tengo una zona en particular yo creo que vamos a comenzar aquí y a ver bien el diseño bien bien a ver el diseño nos dice que va más o menos así agarra que de voz un okay. a ver, a ver. Bueno, aquí qué hace, con bueno, aquí hay un panel, con bueno, aquí el bloque de cuarzo y aquí otro panel. Y va haciendo las escaleras, vaya. A ver. Vamos a ir por una. Es que si aquí me puedo craftear la mesa. ¿Qué voy a ir a hacer aquí? Aquí me crafteo la mesa. ¿Y qué voy a hacer ahí. Vamos para allá. Y acá vale. Escaleras de cuarto, ojo, ¿eh? ojo, escalera de cuarto, aquí, ok, aquí, tres, cuatro, okay. pam, pam, pam, pam, pam. Ok, vamos a ir. Bueno, Entonces... wow, solo son dos. Es que estoy en la casa ahorita. Dios mío, te verás. Es difícil hacerla cuando literalmente estoy grabando. Es muy difícil. Ok. Entonces... ¿Eh? Pero de alguna forma te dará. La... ¿Sí? Uno, más, tres. Estuvo un buen rato de verdad aquí y no haya avanzado casi nada en la casa. Miren, lo que yo, literalmente. No ha avanzado casi nada. que Yo prefiero la es acomodar mi inventario E ir a minar Quiero ir a minar ahorita Y eso Vamos a ir a minar un rato Mientras... Veo que más por aquí puedo hacer Y eso el pam pam pam pam Lo dejamos Me voy a llevar un poco de madera Esto, esto, esto se queda no sé qué más. A ver, tenemos casi de todo. Voy a ir por más diamante. Ok, sí, voy a ir por más diamante. Sí, voy a ir por más diamante a ver si consigo. Mientras tanto yo me llevo carbón por cualquier cosa. Así. Vamos por acá tranquilamente. Si por cualquier cosa tengo que conseguir diamante, ya se duele. Así que. Vamos por aquí. Pam, pam, pam. Y... Uf. Como ha avanzado esta serie, yes, ya se me queda muy poco. Espero que dure hasta diciembre. Es lo único que espero que dure tanto. Vamos, ah, pasando tranquilito. Mm -hmm. A ver, vamos por aquí, por acá. Vamos por el de fortuna y vamos vamos a ver a ver a ver a ver a ver por aquí no hay nada entonces vamos por abajo el carbón entonces quedamos carbón pan, pan, pan, pan. ¿Dónde acá? ¿Desde cuando hay esto acá? ¿Dónde acá? acá? No sé. A ver. Okay. Vamos por aquí, y muere. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No marches. No Y sí, ya no nos vamos a tan bien, pero tan bien que hay arriba que hay aquí que hay por aquí nada me seguimos realmente me la complican demasiado me la complican pero mucho ah, aquí está Esta que baja Vamos con este pico. A ver si vamos. Pues listo. Vale. A ver, vamos subiendo. ¿Qué hay por aquí? Uh, hierro. Sí, es que hace rato estuve explorando. Pero no lo quise picar. Hasta ahorita le voy a dar a picar. Hasta ahorita, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dios, es que es demasiado, demasiado carbón. Si yo mira lo que tengo, es que es demasiado. No sé, aquí arriba. Mira aquí hay. Aquí hay tantito. Ok. ¿Esto? Ah, es que este sí, no me lo creo. Que hierro parezca así. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Y aquí hay más? Pam, pam, pam, pam. ¡Más para abajo! ¡No! Me caí A ver, aquí arriba ¿Qué exploramos por aquí? Hierro Vale Hierro Se bien Un aquí. y ahora vamos para abajo aquí un poquito ahí acá pam pam che hay aquí hierro vamos por aquí otro poco y más hierro es lo único que encuentro. Yo, ¿Qué copia estoy? En la 12. Pues voy a irme a la 11. Y voy a comenzar a aplicar. No sí, sé para qué dirección, pero voy a ponerlo aquí. Y. Pues bueno, es un juego. No solo. Necesito a la manzana y en me sirve, me sirve para la manzana de noche <risas> ¡Diamante! ore ¡Diamante! vamos a aplicar con fortuna Es todo Los voy a aplicar todos No seis, nada más me dio el doble ¿Pero qué es esto que no me interesa? Eso me dio un lingote. Eso me dio un lingote. No sé. No sé literalmente qué... me dio un lingote? Sí, ¿Es sí, sí. ¿Es Una hierro. Pero es ahí por pero... no hay nada. al final, vamos a volver. Vamos a volver. ¿De dónde era? ¿De aquí No sé. ¿De era? <ríe> ya me perdí Ya a mis bolas. No sé por dónde se vuelven Suba aquí, más por acá. Vale, ya entendí, por aquí abajo, ¿no? por aquí abajo, vale, y vamos pero vamos, vamos, vamos, ¿sí? eso, volvemos a casa, volvemos porque yo quiero, tan tan tan, Vamos, vamos Ok, eh, yo siento que me fue bastante bien de minería y, Bueno ¿En qué día vamos? Oh, día 44, madre mía Llevamos bastante Me cayó el cuenta Es que solo a mí Ojo, ya volvieron a crecer Bueno A lo que yo Muchas gracias por apoyar Esto esta es serie La neta No sé qué haría Porque se me ocurrió de la nada Hacer esta serie Se me ocurrió de la Nada, y nada por ese gran apoyo la verdad se les agradece inicial y por qué no una miniatura aquí con la casa un poquito más adelante para que se vea un poquito más adelante así ahí quedamos. Está muy buena la serie Y yo no sé cuánto tiempo le quede por acabar Yo creo que en diciembre la terminó Yo creo que sí, en diciembre terminó Pero De mientras Pues nada Gracias a todos por estar listo Este bien no, neta. Gracias a todos por haber visto este video, por apoyarlo, porque les agradezco demasiado. No sé qué haría sin ustedes. Miren todo lo que he logrado. Es de ustedes. No sé qué haría. Tenemos... Bueno. Próximamente haré algo especial. Espero que así sea. Y bueno. Hasta un próximo video, chavos. Hasta un próximo video. Así que, nada. Yo me despido aquí, en esta hermosa vista. Y nada. Ahí está mi casa Nos vemos hasta ahora. Chao, chao.